Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta asamblea. Antes de comenzar con el informe, vamos a proponer desde la mesa ante la desaparición física de nuestro compañero Nano Valvo, y ante el triste último femicidio que se dio en nuestra provincia que se cobró la vida esta vez de luz y de su mamá Norma queremos proponerle a la Asamblea en homenaje a Nano Balbo por haber sido un compañero dirigente de este que acaba de cumplir 41 años, un dirigente que fue secretario general de ATE provincial y también fue dirigente de la CTA, que en su último tiempo transcurrió y atravesó una enfermedad tremenda, que terminó hace pocos días con su vida y que muchos y muchas de los que estamos acá fuimos a despedirlo. Pero también queremos que la presidencia honoraria la tenga luz y la tenga norma, porque son dos eh, mujeres nuevamente víctimas de femicidios, producto de la política que lleva adelante el gobierno de la provincia y el gobierno nacional que no destina el presupuesto que necesitamos las mujeres. Por eso le voy a plantear a la Asamblea que en homenaje a ellos y a ella y por esta presidencia honoraria en vez de votarla, que le demos, digamos, una aclamación con un aplauso, un minuto de aplauso para Banco. Un minuto de aplauso para Luz y para Norma. queremos avisar que la lista de oradores sigue abierta y que va a comenzar el sorteo del orden cuando yo recibe el informe la dinámica de la asamblea va a ser como lo hacemos siempre, el informe de la mesa el informe de la comisión directiva provincial y luego el debate de los compañeros y compañeras para luego determinar la definición de esta asamblea esta asamblea es parte de todas las asambleas que se están llevando adelante en el conjunto de la provincia y hay algunas que ya se realizaron en la mañana, otras que están realizándose en este momento, prontas a culminar, y esta asamblea de Aten Capital que acaba de comenzar. Y para hacer un análisis del de acta que ha propuesto el gobierno, queremos desde la directiva de Atencapital antes de hacer las consideraciones propias que tienen que ver con el análisis de dicho acta, hacer un enmarque, ¿no? Un cuadro de situación nacional y provincial que tenemos, eh, retomar algunos conceptos de la Asamblea anterior para compartirlo con todos los compañeros y las compañeras. Lo primero que queremos ratificar de Enemónica cada minuto que pasa se complica más en el país y que hay una situación digamos, insostenible, con una inflación tremenda que orilla el 7% mensual, como sucedió en la inflación del mes de enero, y que todo indica que esta situación no va a frenarse, sino que más bien todos los analistas económicos vienen planteando que la inflación para el año puede repetir la que tuvimos en el 2022 o ser mayor aún. Y esto trae aparejado lo que nosotros venimos denunciando en cada una de las asambleas, en cada una de las intervenciones, en cada uno de los escritos, que es que esta situación vertiginosa de la, digamos, del aumento de precio de la inflación hace que los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras se vea totalmente pulverizado y cascoteado y que el poder adquisitivo cada vez es menor con la misma cantidad de plata o cada vez es menor aunque tengamos actualizaciones como las venimos teniendo nosotros y nosotras aquí en la UQM. En este marco de una situación económica muy complicada, lamentablemente las burocracias sindicales, y este es otro concepto que queremos retomar de la asamblea anterior, las burocracias sindicales vienen acompañando al gobierno nacional y al gobierno provincial también en la aplicación de uno de los ajustes más feroces de los últimos años y de las últimas décadas, y para nosotros y nosotras es importante poder en este marco denunciar y a la vez rechazar la paritaria nacional docente que en manos de Aleso, de Baradero y de la conducción Ejecutiva, digamos, de la CETEA, quiere llevar adelante un acuerdo con el Gobierno Nacional que es de absoluta miseria salarial. Un acuerdo que el Gobierno dice del 33%, que la burocracia dice del 43, pero que los números reales nos dan que los compañeros trabajadores de la educación que hoy ganan 90 mil pesos van a ganar 130 mil pesos en la primer, digamos, cuando termine el primer semestre del año. Esto es catastrófico para la situación que tenemos. Si nosotros indicamos y aceptamos que un compañero o compañera cobre 130 mil pesos en el, el mejor de los casos en junio de este año estamos aceptando que ese compañero o compañera como mínimo tenga 120 mil pesos por debajo de la canasta básica que necesita una familia para poder vivir por lo tanto, aceptar esta paritaria de la setera, que además los incrementos salariales que contiene en su gran mayoría son en negro porque son en el iniciativo docente y en el, en el monto de colectividad, nos sigue hundiendo en la miseria bajo la línea de pobreza y sigue manteniendo, digamos, eh, el achique del de básico salarial docente en el resto del país, pero también avanza con, eh, digamos, planchar la escala docente y terminar con la escala docente, que tiene que ver con la antigüedad, colocando montos fijos o sumas en negro. Por lo tanto, dicho esto, rechazamos este acuerdo y le planteamos a la Asamblea la necesidad de poner en pie un plan de lucha nacional para exigir el salario que necesitan los trabajadores y trabajadoras del país entero para poder vivir en este país y para poder, digamos, trabajar en las condiciones eh, Seguras que deben tener las escuelas, que claro está, hay una situación de abandono en el país de enorme sur, de este a oeste, que el objeto eso. Dicho esto, queremos plantear el análisis del acta que tenemos en mano. Ahí cada compañero y compañera que fue interesado pudo acceder a una de ellas, las hemos tenido por este, las redes y el día y compañeras han recibido las distintas posiciones. Yo voy a esperar un ratito porque hay mucho bullicio y creo que eso nos ayuda a escuchar. Decía que analizar el acta es muy importante porque todos los compañeros y compañeras que han venido acá ya han escuchado algunas posiciones, pero entendemos que... Los, todos los elementos necesarios para poder tomar la definición decir que lo que define esta asamblea y el resto de las asambleas y lo que define el plenario el secretario general y con el mandato va a ser lo que digamos finalmente que suceda de acá a fin de año o aceptamos el acta si aceptamos el acta provincialmente efectivamente es la pauta salarial para todo el año por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no va a existir plan de lucha por salario, por condiciones laborales, por el instituto y por todo lo que necesitamos. Y si rechazamos el acta, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que seguramente vamos a tener medidas de fuerza que nos permitan ir a pelear por lo que necesitamos. ¿Qué dice el acta que han traído los dirigentes de la reunión de ayer con el Gobierno distinto a lo que ya estaba o qué agregaron y qué análisis hacemos nosotros desde Atencapital capital sobre cada uno de los productos. En primer lugar, decir que el acta sigue planteando, tal cual lo planteaba el acta anterior, la continuidad del IBC trimestral para todo el año, solo con el adelantamiento de un mes en el trimestre que no es un adelantamiento acumulativo dentro del trimestre. Por lo tanto, ese cálculo que está planteado incluso en el anexo que nos muestra los números, nos hace claramente perder plata en el bolsillo si esa actualización fuese acumulativa en todos los meses, incluso en el adelantamiento que hace. Pero además de que no es acumulativa dentro del trimestre y que eso nos hace tener plata en el bolsillo nosotros y si nosotras queremos volver a traer el debate de qué es lo que sucede con la inflación y por qué defendemos que el IPC sea mensual en primer lugar digamos, el IPC trimestral que tenemos más allá que haya un adelantamiento del primer mes lo vamos a seguir cobrando como cobramos ahora o sea, al cuarto mes cuando ya pagamos en la góndola lo que sale cada uno de los productos y cuando cobramos la actualización trimestral ya perdió el valor que tenía cuando nosotros lo depositamos cada vez que vamos a comprar algo. Por lo tanto, cuando decimos, pero ¿qué pasa si la actualización trimestral hace la conquista realmente histórica que nos costó 43 días de huelga? y eso lo defendemos y lo sostenemos lo que queremos decir es que en ese momento la actualización trimestral era con una inflación que por mes arrojaba el 2,3 el 1,7 o sea era una inflación que no es la que tenemos hoy por lo tanto eso hace que el IPC trimestral planteado ahora nos hace perder mucho poder adquisitivo por lo tanto plantear el IPC nos permite no perder tanto con la inflación y que verdaderamente los salarios se vayan indexando de acuerdo a lo que las cótoras nos marcan cotidianamente para que el salario no pierda poder adquisitivo. Por lo tanto, ese es el primer punto que queremos replicar y por qué entendemos que hay que rechazar esta acta. El índice trimestral hoy nos coloca muy lejos de acceder a la canasta familiar y nos obliga a trabajar dos de turno sin siquiera así llegar a fin de mes. Por otro lado, el otro concepto que queremos compartir con cada compañero y compañera sigue existiendo el bono un bono en negro, algunos no les gustará que digamos bono en negro porque no les gusta decir el color porque parece peyorativo pero queremos especificar que cuando se dice monto en negro significa que ese monto no remunera para ninguna de las... ...el salario en el básico, no va a la antigüedad, no cobran, digamos, no queda fijo en el salario, de acá a de por vida, eh, no lo cobran todos los compañeros y compañeras, porque si un compañero tiene menos de 18 horas, no tiene no el bono, y una serie de consideraciones que podríamos seguir detallando, pero esencialmente queremos compartir con ustedes que un bono en negro y entrar en la lógica de la plata en negro significa aceptar que nuestro salario básico no sea aumentado y aceptar además que lo que tenemos que recuperar por lo que nos deben del poder adquisitivo perdido nos lo dan en negro por única vez para gastarlo en una compra en un de mercado para un, una semana y además queremos señalar que los montos en negro financian el instituto compañeros y compañeras por lo tanto es muy grave entrar en la lógica de la plata en negro que no esté en el básico porque eso hace que ni vaya para los jubilados permanentemente que el 80% móvil esté cuestionado porque efectivamente esa plata no queda en el básico y que actualizaciones que vienen después no van sobre un básico aumentado porque recuperamos parte de lo que hemos perdido y nos han robado. Por lo tanto desechamos y rechazamos contundentemente los bonos en negro y exigimos aumento en el básico porque necesitamos que todos y todas accedan al aumento y que se respete el caracol docente para que eso se vea traducido realmente en la escala salarial que tenemos. Ese acta adolece de algo muy importante que tenemos nosotros y nosotras, que es que no está contemplado la exigencia de que se recuperen todas las prestaciones y de la normalización del instituto. Por lo tanto, hoy la situación que tenemos en el instituto con los odontólogos que nos han, digamos, cerrado los servicios, con otros profesionales que se dan el lujo de no atendernos, o que cuando nos atienden nos cobran plus plus enormes, que también esto es un ataque al bolsillo, o que el paso de las prestaciones, hoy cuando vamos a hacer los estudios necesarios para prevenir enfermedades, significa 15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos en nuestros bolsillos. Entonces, Creemos que es un acta que no contemple la necesidad de poner en marcha que el instituto tiene que prestar todas las coberturas, que no se deben co cobrar los plus de que se están cobrando, que tenemos digamos, que acceder a todos nuestros derechos en la obra social y en la carta de jubilaciones sin ninguna modificación y que además los jubilados y jubiladas cobren en tiempo y forma. Este, como lo hemos conquistado con la lucha cada una de las autorizaciones no puede estar ausente de este acta. El acta contempla el pago de puntos en media que son una deuda del acta del año pasado se acuerdan? O sea es una deuda que el gobierno no cumplió efectivamente y ahora nos dicen que va a pagar o sea algo que ya nos debe que no del acta firmada el año pasado, ahora un 25% en breve y el resto en octubre. O sea, compañeros y compañeras, si nos tienen esos puntos, pues que los pongan ya a cada compañero y compañera porque es una deuda pendiente. No podemos aceptarles que encima que nos den el año lo pongan en dos cuotas y que la última encima sea en octubre. O sea, desde ese punto de vista también no se puede aceptar este acta que plantea esta determinación de el, los puntos que nos deben entregar. De el acta plantea como cosa nueva que no estaba en, la, en el acta anterior: un pago, un reconocimiento que era un reclamo también de mucho tiempo, del aumento del porcentual de las escuelas que tienen ubicación por zona. En Neuquén tenemos muy poquitas, pero en el interior de la provincia tenemos. muy escuelas que tienen, que son del grupo B, que son del grupo C o del grupo D. Hay un pequeño incremento en cada uno de estos grupos, ¿sí? Hay un pequeño incremento de la digamos, ubicación por zona que también, digamos, este, está planteado para pagar con los salarios de junio, o sea, recién se cobraría el 5 de junio. ¿Por qué le vamos a hacer para que cada compañero y compañera del interior lo copie inmediatamente el mes siguiente ha firmado el acuerdo. Por lo tanto, ese punto es un avance, no tiene tampoco las condiciones que nosotros creemos que debe tener. El acto incorpora como una conquista para nosotros los puntos que ha acordado Sofía, el incremento del incentivo docente y el incremento de la conectividad. Por lo tanto, compañeros y compañeras, poner en un acta una cuestión que ya arregló Cetera como una cosa nueva que le arrancamos al gobierno no corresponde. Esto es lo que ha arreglado Cetera, Históricamente hemos rechazado los montos en negro y esta plata que no va al básico. Lo que deberíamos decir es que estos montos tienen que pasar al básico con carácter de urgente para que realmente lo cobren todos los compañeros y compañeras y alertamos que el monto por colectividad no llega a los jubilados y jubiladas tanto también desde ese ángulo este, es un, un ángulo que tenemos que tener en cuenta para el rechazo las asignaciones familiares y las partidas escolares en las asignaciones familiares nosotros habíamos planteado y en una moción de esta asamblea porque ganamos la votación de la asamblea que las asignaciones familiares tienen que en primer lugar aumentarse lo que cobramos por hijo es menor a 3.000 pesos. O sea, compañeros y compañeras, está claro que no alcanza para absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que la propuesta que está planteada en el acta, que es una actualización en junio y otra en diciembre, es absolutamente, eh, digamos, insuficiente. Queremos que las partidas, en primer lugar, aumenten y luego se aplique bien que sea mensual. También que te hagan un acompañamiento de lo que significa la educación. Las partidas. Acá queremos hacer números para que cada compañero y compañera sepa de qué estamos hablando. Porque cuando nos dicen 60% incremento de las partidas, todos decimos, oh, wow, qué bueno. Un 60% incremento. Bueno, yo les quiero contar que hoy, por día, por chico, en cada una de las escuelas se paga para el refrigerio 17 pesos. Con la aplicación de este acta, se va a pagar 27 pesos por mes. O sea, que si nosotros hagamos la cuenta de lo que vamos a cobrar por chico en el mes, de lo que va a recibir la directora por ese mes, digamos que tiene que comprar el pan, algo para poderle al pan, algo para acompañar, digamos, con alguna fruta, etcétera, etcétera. Estudiante, vamos a recibir por mes si el mes tiene 20 días y si no pagamos porque el día de paro nos lo descuentan y no lo pagan cada, por cada chico vamos a recibir 544 pesos o sea, compañeros y compañeras que a gatas nos va a alcanzar para comprar un kilo de pan por chico por mes con lo que nos da el gobierno para el refrigerio por lo tanto, también rechazamos esto y entendemos las partidas tienen que incrementarse en un 100% y además, luego de ese aumento, incrementar con el IPC mensual para que también ese monto vaya acompañando la inflación tremenda que tenemos y las directoras y directores no se conviertan en los cadetes que salen a recorrer los intermercados para ver qué precio consiguen llevar pedazo más de pan para los chicos y chicas. Por lo tanto desde este punto de vista también el acta es inaceptable. Otro punto que creemos conveniente analizar es la creación de hoy cargos. No solo con el bono en negro nos reventan la escala docente, no nos permite que el básico y que a partir de allí todo se dispare respetando la escala, no nos permiten que eso guarde una relación cuando cambiamos de antigüedad, que eso respete si tenemos un cargo de 18 horas, dos cargos, sino que además nos condenan a las maestras de primaria y de inicial a seguir trabajando en las condiciones que tenemos, en la más absoluta soledad. Ayer el Secretario General explicaba, en el, el vivo que hizo, que el acta dice la relación de 1.107 cargos, ¿sí? Y explicó que efectivamente de esos 1.107 todos creían que era para primaria e inicial. Bueno, no, les aviso que no. La mitad son para primaria e inicial. Entonces, lejos de pareja pedagógica, lo que vamos a tener es en cada escuela un cargo más para que se reparta como pueda con todas las compañeras y para que efectivamente no se lleve adelante el trabajo que necesitamos cada una de nosotras y cada uno de nuestros estudiantes para llegar adelante. Por lo tanto, esta digamos, redacción que plantea el acta de decir que van a, a, a, a, a, digamos, a acordar, a aprobar las, los pedidos de los cargos de pareja pedagógica en el nivel inicial y primario de acuerdo a la demanda que haya, pues le queremos. Compañeros y compañeras, después no voy a tocarlo en la cuarta categoría porque prometen de nuevo una ley que van a llegar. Hay que hacer ley, que eh, el impuesto al salario no puede existir más porque el salario no es ganancia. Y no lo tocan como una promesa, que lo voten ya. ¿Saben lo que pasa? Que con constantes elecciones... que de la última asamblea esta se han pronunciado los comportamientos que tienen que ver con los acuerdos que tiene la conducción provincial con el gobierno de la provincia. Entran a redactar juntos un acta, porque ustedes, yo voy a recordar una frase que se dijo en la asamblea la anterior, la vocal de primaria dijo esto pensemos en los compañeros que recién se inician, o sea, los que cobran 1.400 más o que no llegan ni a la segunda semana del mes. Piensen en ellos que el bono les va a venir bien. Y si el bono es poco, miramos doble bono. Ellos dicen con el doble bono. Porque en realidad el acta no lo deja claramente expresado. Es otra cuestión. Compañeros y compañeras, además, además tenemos otra problemática que es que la oposición no entra a la mesa. Entonces estamos discutiendo con el gobierno de la provincia que solo se reúne a tomar el café y en la juntos en la con los amigos que tiene. Entonces, ¿hemos? por inflación, recomposición de las asignaciones familiares y la actualización por IBC. Eliminación del impuesto al salario porque el salario no es ganancia. Creación de horas y cargos. Equipos interdisciplinarios por escuela, porque el EAO bien pasó la prueba. El para trabajar en escuelas seguras hay enormidad de escuelas que no pueden empezar las clases que hoy los trabajadores de la educación no tienen dónde ir a trabajar porque no están en condiciones de eso no dice una palabra el acta queremos ya escuelas seguras para que no nos pasen más como sucedió con el triple crimen laboral que aquí el capital y la oposición entren a la mesa lo queremos volver La tenemos que ir a buscar. Se gastaron millones en la fiesta, se gastaron millones en la campaña. Nos queremos en las escuelas, en los salarios, en los cargos y en las condiciones laborales. Pero además, compañeros y compañeras, queremos plantearle a la asamblea una moción que también nos dé una perspectiva. Si es que el, es el secretario de secretarios generales se acepta plantear a esta asamblea votar el paro del primero de marzo, porque inicia el juicio por los asesinos de Carlos Fuentealba tenemos que estar en la calle y exigir a la señora el paro nacional